¿Qué tal a todos? Ustedes van a encontrar una situación que olvide contraseña de un iPhone, probablemente no usan un iPhone durante mucho tiempo. Hoy se maestro tres formas para solucionar si olvide código de iPhone. Forma 1. Quitar iPhone con solo un clic. Conecta iPhone al ordenador. Es muy fácil. Entra iPhone en modo de recuperación, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego. Mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Espera unos minutos. 4 Yuki desbloquear iPhone. Finalmente, activar iPhone según tus preferencias.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 Abre iTunes. Una notificación dice que iPhone está en modo recuperación. Selecciona la opción restaurar iPhone. Atención, esta forma va a borrar todos los datos. Forma 3. Quitar iPhone con iTunes en modo DUE. En primer lugar entrar iPhone en modo do. Este paso es un poco difícil, manteniendo pulsado el botón. Pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Abre iTunes, haz clic en restaurar, iPhone se le restauró. Este proceso dura 15 minutos. Después de esto, activa iPhone. Hasta la próxima, gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal si te gusta.